Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, volvemos otra vez con George Soros. Y una cantidad de documentos, alrededor de unos 2.500 que se filtraron hace ya un par de años, hace ya dos años, en el 2016, y que los filtró Wikileaks. Sí. Yo creo que esto... Marca, por decirlo de alguna manera, un antes y un después en una serie de cuestiones del cambio climático. Sabemos que en el cambio climático, pues el señor Soros ha estado desde siempre detrás de todo esto. Pero la filtración de documentos, su fundación señala que financió a la organización de Al Gore. ¿Os acordáis de Al Gore, que salía.? en diferentes publicidades, en televisión, en muchos programas, pues dando testimonio de todo este tema. Pues seguramente mientras tú estás viendo este programa, eh, no, pues bueno, no, no tenemos conciencia ¿no? de que el sol pues, nos va calentando, nos va enfriando y que recibimos calor, ¿no? Pues bueno, esto es motivo de debate incluso, ¿eh? que el sol pues caliente o deje de calentar. Pues ya en el 2016, Wikileaks filtró 2.500 documentos de la Open Society Foundation. que Ya sabéis que esto es propiedad de George Soros. Pues se trata de esta fundación que quiere construir democracias vibrantes y tolerantes en la que los gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Pero bueno, yo creo que está bastante lejos de todo esto. Yo creo que es una, una fundación donde pretende que se rindan cuentas a la Open Society Foundation y si no, al señor Soros. Eso también es interesante. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Soros donó 30 millones de euros en tres años a The Climate Reality Project. Disculpad mi inglés. Dinero que se entregó con la intención de crear un espacio político para promover acciones agresivas en Estados Unidos y otros países en la línea de lo que los científicos dicen que debemos hacer para reducir las emisiones de CO2. Bueno, ya sabéis que esto del cambio climático es algo natural y que incluso esto del CO2, las emisiones del CO2, pues bueno, podrían perjudicar pues bueno, la capa de ozono hasta cierto punto, pero que en realidad todo esto es cíclico y que está promovido por la Open Society Foundation. Se da la situación de que el programa de la Open Society Foundation estaba dotado con 11 millones de dólares, la mayoría de los cuales fueron parte para The Climate Reality Project. El resto se destinó a un joven movimiento americano sobre el clima, en concreto a la Energy Action Coalition, que lidera la movilización juvenil a favor de defender el planeta. Mientras Soros, Igor y, y otras personalidades y científicos velan para proteger la Tierra de la mala praxis humana, otros hombres trabajan en sentido contrario. Bueno, hay muchos críticos a todo este discurso y a todo este tema, pero quiero eh, analizar ciertas cosas que podemos decir que el señor Soros incluso pudo reunir a un grupo de personas que luego estarían vinculadas a una serie de partidos políticos a lo largo y ancho de todo este mundo sí, sobre todo de los países occidentales se reunieron para crear un tipo de lenguaje el cual pueda entrar en nuestro oído permanezca en nuestra mente en nuestro cerebro y que nosotros nos lo acabe, acabemos de creer vale o sea que nosotros creamos que todo esto se termina es decir que se va a acabar el mundo esto formaría parte ni más ni menos que de una estrategia para asustar a la población mundial ya sabemos que el señor soros tiene sus tentáculos pues, desde desde la onu a muchísimos otros lugares empresariales en el mundo y sobre todo en temas políticos sabemos que todo lo que se está aconteciendo en este momento con el tema de las grandes migraciones pues vendrían de la mano del señor Soros, ¿eh? de la Open Society Foundation, donde quiere construir unas democracias libres. Eh, bueno, esto de libres es relativamente real. Se sabe que incluso el señor Soros, a través de estos archivos de Wikileaks, incluso estaría tentando al propio Vaticano. Sí, aunque las políticas y, de, y las ideologías de soros y del vaticano pues no tienen nada que ver pero todos responden a algo muy interesante y muy suculento el dinero incluso el propio vaticano habría cedido en eh, poder podemos decir así entre comillas prestarle personal entendido en el manejo del lenguaje ya sabéis que la Iglesia, el Vaticano, pues son expertos en el lenguaje. Siempre han sabido darle la vuelta a la situación. Y como ejemplo os podría poner, si Jesucristo era pobre, ¿cómo puede ser que el Vaticano sea rico, por ejemplo? Es decir, el señor Soros le ha dado la vuelta completamente a todo lo que es el neoliberal lenguaje. Así es como lo, eh, lo están denominando, ¿no? a la guerra ya no se le llama guerra se le llama eh, conflicto o contienda eh, o conflicto armado eh, en fin una serie de terminologías que no son agresivas son más dulces pero entraría dentro de un lenguaje pues un poquito más eh, más idóneo para poder entender sabemos que eh, el señor soros pudo financiar la campaña de algor y que incluso este señor pues fue entrevistado por muchísimas televisiones pero que todo respondía pues ni más ni menos que bueno a una estrategia globalizada para poder poner impuestos a cosas que no tienen impuestos es decir aquí en españa ya tenemos el impuesto al sol y el impuesto a la contaminación tenemos una serie de impuestos, por lo menos en España, que cuando lo analizas no entiendes el por qué se pagan ese tipo de impuestos. El impuesto al sol, de hecho tuvimos aquí un presidente que era José Luis Rodríguez Zapatero que le que puso este, este impuesto a, a las nubes. O sea, una serie de cosas que no tienen sentido. Es verdad que aquí en España, por ejemplo, pues eh, cuando el señor Soros apretó las clavijas a... José Luis Rodríguez Zapatero, pues empezaron a montar pues, una serie de molinos de estos eh, de energía eólica y fuimos hasta número uno a nivel mundial, ahora somos el número dos o quizá el número tres porque nos han cogido la delantera pues, otros países en relación a las energías renovables. Es decir, fijaos el lenguaje tan sibilino, energías contaminantes sería algo pues, más agresivo y estos serían energías renovables con lo cual vemos aquí cómo se paga incluso para poder realizar un lenguaje con una forma por decirlo así de ingeniería una ingeniería social y una ingeniería en el lenguaje con lo cual ya no nos pretenden cambiar o el señor soros prefiere cambiar o quiere cambiar el, el mundo, el planeta, con eh, sus golpes de talonario y billete para realizar, pues ya lo hemos visto, eh, ha pagado, pagó incluso hasta sociedades terroristas, ha intentado derrocar gobiernos, sino que ya desde una forma muy civilina nos lo meten así por debajo, ¿eh? para que dentro de nuestro lenguaje dentro del día a día vaya calando muy profundo y que esto eh, sea parte de nuestra sociedad y que tengamos una convicción exacerbada en todo lo que podamos incluso decir nos cambian el lenguaje y esto es una de las formas de poder cambiar la libertad de expresión sí el lenguaje es lo que se tiene como estandarte, desde que el hombre es hombre, para la libertad de expresión. Así que dejo yo este famoso señor Soros con sus Wikileaks y con todas sus historias de poder financiar a las grandes sociedades para incluso cambiar el lenguaje. Incluso el Vaticano, esto es lo más, lo más curioso, lo más chocante de todo, sería que hasta el propio Vaticano le cedió una serie de personas catedráticas o, o entendidos en la filología, en la lengua, para poder ayudar a cambiar el lenguaje a nivel mundial. Así que bueno, amigos, ¿qué os parece todo esto? ¿Qué pensáis de todo esto? Me gustaría que aquí abajo comentaras y dijeras, pues bueno, lo que tengas en la cabeza en relación a todo esto, porque creo que vosotros tenéis mucho que opinar. Así que amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.